Hola gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy, vamos a integrar Firebase a nuestra aplicación con Jetpack Compose y completar nuestra pantalla de logro. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Firebase. Entramos a console.firebase.google.com con el usuario que querramos crear la aplicación. Tengan en cuenta que si tienen más de un usuario, pueden usar el selector para cambiar de cuenta. Le damos a crear nuevo proyecto. Le damos un nombre. Es recomendable dejar los Google Analytics, ya que con esto vamos a tener algunas herramientas extras para trabajar más adelante. Le linkeamos la cuenta de Google Analytics que tengamos y esperamos 30 segundos, un minutito, a que se cree nuestro proyecto para poder empezar a configurar. Una vez configurado vamos a acceder al panel de nuestra aplicación donde tenemos las diferentes funciones que podemos integrar. Tenemos herramientas para monitorear nuestra aplicación, Analytics para ver cómo le está yendo esta aplicación y herramientas para la parte de Engage como sería la parte de mandar eh, In-App Notifications, eh, configuraciones remotas, Deep Links para cuando se clique al enlace, que se abra la aplicación en vez de una página web. Y así. Hoy el único que nos va a interesar es el tema de autenticación. Pero antes de poder trabajar con eso, tenemos que decirle a Firebase cuál es la aplicación sobre la cual nosotros queremos trabajar. Podemos trabajar con cuatro tipos de aplicaciones. Aplicaciones iOS, Android, web y juegos en Unity. O aplicaciones hechas en Unity. Hoy vamos a trabajar solamente con la de Android. Lo primero que nos pide es el package name. Para saber el package name, vamos a organizar un poquito esto. Agarramos el bit.gradle del módulo A, como se muestra ahí. Y acá donde dice Default Config Application ID. Este es el valor que tenemos que poner en ese caso. Este valor es importante porque lo que hace es proteger a nuestro servicio de Firebase para que solamente pueda recibir conexiones desde aplicaciones con este nombre y además con esta firma, eso lo que hace es proteger que no puedan usar nuestro Firebase desde aplicaciones de terceros. Para obtener esta firma de SHA1 podemos ir al botoncito de gel y acá nos va a decir el comando tanto para Windows como para Linux que debemos ejecutar, eso abrimos la terminal, lo ejecutamos, el password para la key de debug por defecto es vacía con Enter directamente y acá tienen el valor SHA que deben copiar. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra aplicación. Cuando esta aplicación vaya a subirse al Play Store, el Play Store les va a dar otro SHA1 que tienen que volver y agregar a mano para poder utilizar. Vamos a bajar el archivo de Google Services, que este tiene toda la configuración para que la aplicación sepa conectarse con los servicios. Y eso, una vez que lo bajemos, lo vamos a tirar dentro de la carpeta app tomamos nuestro archivo y lo arrastramos dentro de la carpeta digamos, refacto y lo agregamos al git para que se comité con el servicio le vamos a continuar y ahora tenemos que agregar todas las dependencias que necesitamos para nuestra aplicación por un lado tenemos que agregar esta para tener los servicios de Google ese va en el build.grader principal el que acá les aparece como punto luego podemos verificar que tengamos el repositorio de Google en caso de que estemos un, usando un proyecto viejo. Si es un proyecto nuevo, el repositorio de Google ya lo vamos a tener. Y luego vamos a decirle que vamos a usar Kotlin y vamos a ir de vuelta al build.gradle del app y vamos a verificar que tengamos el plugin de Com Android application que lo tenemos instalado acá. Difiere la forma porque este proyecto tiene una versión más nueva de Gradle y, y los plugins se identifican de esta manera. Vamos a tener que agregar el plugin de Google Play Services. Simplemente ID y el string que tenemos en la página de File. Para agregar las dependencias, tenemos que buscar la parte de dependencies. Y vamos a primero agregar el Firebase Boom File. Boom viene de Bill of Material, es un paquete especial. Que lo que hace le permite a Gradle saber que para la versión de Firebase 28.2.0 cuáles son las versiones exactas de los diferentes servicios, porque cuando Firebase va haciendo releases, no todos los subpaquetes tienen la misma versión. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar Analytics, podemos agregar el paquete sin ponerle qué versión es, porque el paquete Boom es el que define cuál es la versión. En este caso, no vamos a usar a Analytics, sino que queremos usar el de autenticación. Si queremos saber qué otros servicios tenemos, venimos a esta URL que nos dice acá en el comentario, y acá tenemos todos los diferentes paquetes que podemos agregar. Como pueden ver, por ejemplo, la authentication va por la versión 2101, en cambio Cloud Firestore, que es la base de datos, va por la versión 23. Si nosotros ponemos las versiones a mano, por ahí la versión 23.0.1 no funcione con la 22.0.1 de authentication. Entonces, para evitar tener problemas con las versiones más adelante, usamos directamente el boom file que nos dice exactamente qué versión anda con cuál otra. El prefijo, si usamos Kotlin, además de este nombre, le vamos a agregar el prefijo ktx que nos agrega extensions, que nos permite escribir código en Kotlin y un poco más ameno. Una vez hecho eso, le damos a siguiente y vamos a la consola. Ahora sí, en la consola ya podemos venir a la parte de authentication darle a Get Started y empezar a configurar cómo se van a poder loguear nuestros usuarios a nuestras aplicaciones. Todos estos son los métodos que soporta actualmente Firebase, soporta desde un email y password, autenticación por teléfono, todos estos servicios de terceros y usuarios anónimos. Nosotros vamos a trabajar solamente con Google, por lo tanto le vamos a dar a Edit Configuration, lo vamos a activar, este es el nombre del proyecto en el cloud de Microsoft lo dejamos como está y en soporte de email le tenemos que poner el email con el cual nosotros damos soporte que siempre va a ser el email de la cuenta las otras dos son configuraciones opcionales que no, no, que no nos van a servir por ahora le damos guardar y ahí ya está nuestro servicio activo en el caso de querer usar email y password tenemos acá en la pestaña de templates tenemos todos los emails, todos los textos de los emails que se pueden enviar y una pestaña para configurar el servidor por donde van a salir los emails que vamos a mandar. Como lo que dijimos es que vamos a usar un login con Google. Además de las dependencias de Firebase Out, vamos a necesitar agregar dependencias para poder efectivamente hacer un login con Google. Si quisiéramos hacer un login con Twitter, tendríamos que usar una librería de login con Twitter. O una librería de login con Facebook, en el caso de querer usar Facebook. Si venimos a la documentación de Google sign for Android, vemos que tenemos que agregar esta dependencia, por lo tanto también la traemos y la agregamos a nuestro build.gradle. Luego hay una parte que dice Configure Project, eso no hace falta porque el proyecto lo configura Firebase, esto es por si lo queremos agregar sin Firebase, así que con darle acá a sin Gradle ya podríamos empezar a trabajar con nuestra aplicación. Y terminó de sincronizar, vamos a volver a enviarla al emulador y ver que todo sigue funcionando presionamos el botón, 5 segundos y debería o terminar o tirar un error perfecto, la aplicación sigue funcionando vamos a ver cómo se empieza con esto de login con Google Firebase Out funciona de la siguiente manera lo que tenemos que hacer siempre, no importa qué método elijamos de login es lanzar el método de login for, por sí mismo por ejemplo, lanzamos el sign in con Google eso va a hacer que aparezca el selector de cuentas, etcétera cuando el usuario acepta todo eso, va a volver a nuestra aplicación. Nos va a devolver unos tokens. Y con esos tokens nosotros los vamos a pasar como credenciales a Firebase Out. Y con eso vamos a obtener un usuario de Firebase para ese usuario de Google. Asimismo, si quisiéramos usar Twitter, tendremos que usar la librería de Twitter para mandar al usuario de Twitter a autorizar nuestra aplicación para poder eh, hacer un login con esa cuenta de Twitter. Cuando vuelva a Twitter nos va a dar de vuelta unos... Un, un, unas claves, esas claves se las vamos a pasar a Firebase y Firebase nos va a devolver un usuario y así con cualquier método que queramos utilizar. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es venir a agregar sign-in, lo voy a poner mitad a mitad para que se pueda ir viendo y sea más fácil copiar. Acá simplemente voy a copiar y pegar sin ningún problema y lo que nosotros queremos hacer es en nuestro View model que teníamos el método Login con Google, dejar el primer Loading para que aparezca el spinner al usuario, vamos a borrar lo que hacíamos para hacer la espera y lo primero que tenemos que hacer para un login con Google es simplemente crear un options que nos va a decir qué es lo que estamos queriendo hacer. Estamos Vamos a hacer un, un sign in común y vamos a querer obtener el email del usuario. Una vez que sabemos cómo queremos hacerlo, vamos a tener que obtener un cliente. Vamos a ponerle client. Importar esa clase. Y ahora viene un problemita que vamos a necesitar un contexto. Por lo tanto, vamos a tener acá que pasar un, un activity. Y vamos a pasarle ese activity a nuestro cliente. Una vez que tenemos ese cliente, para iniciar un login, lo que vamos a hacer es tener que obtener un intent. Y con ese intent, iniciar una... Activity ActivityForResult Esto es un número, una no constante. Por ahora le vamos a poner un 1. Con esto lo que estamos haciendo es obtener el cliente entonces de Signing on Google y lanzando un Intent para loguearse. Si son nuevos en Android y no saben lo que es un Intent, básicamente es una forma de decirle a este operativo quiero ejecutar esta acción. Fíjate qué aplicación se puede encargar de ello. En este caso, el Intent seguramente tenga un montón de datos sobre la aplicación que maneja las cuentas de google y eso lo que va a hacer es hacer aparecer el selector de cuentas de google y cuando el usuario seleccione una va a volver a nuestra aplicación y nos va a devolver un resultado por eso es que se usa este activity for result eso significa que nosotros tenemos que poder escuchar ese resultado y para eso lo vamos a tener que escuchar sí o sí en el main activity nuestro main activity vamos a cerrar un solo código. Nuestra main activity ahora primero necesita pasarle ese contexto que estamos esperando en nuestro login con Google. Vamos a decirle que le pasamos el main activity y vamos a necesitar poder escuchar lo que viene desde Google. Vamos a esperar acá el mismo código que pusimos acá. Se podría hacer una constante, después lo podemos mejorar. Y básicamente esto devuelve un task que lo que hace es agarra este intent que nos viene por parámetro, que es la data que vuelve del usuario y nos devuelve una tarea. La única diferencia es que en lugar de tener este método handle HandleSignIn como, como hace el ejemplo, yo quiero esto mandarlo de vuelta al ViewModel para tener toda la lógica ahí. Por lo tanto, voy a necesitar instanciar el ViewModel, que en este caso puedo utilizar esta línea de nuevo ya que esto va a volver siempre la misma instancia para la misma instancia de MainActivity y acá llamar a ViewModel.FinishLogin y darle el Task. Vamos a crear esta función FinishLogin y ahora sí, en FinishLogin vamos a copiar lo que hace el ejemplo y vamos a adaptar. Para empezar, esto es el Task. Si esto devuelve algo que no es un error, deberíamos decir que está todo ok y en caso de un error lo que deberíamos decir que tenemos errores eh, hasError value true y no importa lo que pase con cualquiera de las dos opciones tendríamos que hacer un loading decir es fal. Ahora este lo vamos a dejar para el final, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos y con eso deberíamos poder probar todo. Recapitulando rápidamente, básicamente en este caso como tenemos que irnos a otra aplicación y volver, el login con Google va a lanzar un intent para ir a otra aplicación que es el selector de cuenta de Google, eso en algún momento va a volver, cuando vuelve no nos queda otra que volver por la activity y ese valor que nos vuelve se lo vamos a dar directamente a nuestra aplicación. Ese, ese valor que vuelve lo vamos a volver a inyectar en nuestro vModel para que pueda terminar con la lógica de login. Esa lógica de login lo que queremos hacer es ahora sí volver a Firebase y hacer nuestro login con Firebase. Si nos viene una account válida este account va a tener account un ID token que es lo que nos interesa obtener a nosotros y si llegamos a tener un valor válido, que se vamos a llamar Token vamos a poder utilizar Firebase Out para loguearnos con nuestro usuario lo primero que tenemos que hacer es generar unas credenciales para eso vamos a utilizar un Google Out Provider que recibe el Token de nuestro usuario y el Access Token lo podemos dejar en null si nosotros quisiéramos hacer login con Twitter tendríamos que usar el Twitter OutProvider y pasarle los parámetros que necesita. Si quisiéramos usar Facebook, tendríamos un Facebook OutProvider y así con cada uno de los métodos de autenticación que querramos agregar. Luego también vamos a necesitar una instancia de Firebase Out. Por eso usamos directamente FirebaseOut.gist Instance y obtenemos la instancia para trabajar con Firebase Out. Y por último tenemos que hacer el login definitivo, que para eso hacemos out Punto sign in with credential. Este sign in with credential funciona para cualquier método que, para el cual tenemos una credential. Si queremos hacer sign in with email en password, podríamos usar este o tenemos alguno más custom. En este caso, vamos a usar el with credentials. Le pasamos esas credenciales y este sign in with google devuelve un task en el cual tenemos que agregar un listener para saber cuando esto se termina y acá podemos obtener ese task, este nombre se me varía con este vamos a cambiarle de nombre y acá podemos preguntar si este task terminó bien, podemos obtener el usuario y si no vamos a avisar que tenemos error. Ahora como acá tenemos un task que es asincrónico, este isloading lo vamos a tener que sacar de ahí y lo vamos a tener que modular dentro de nuestra tarea asincrónica. Y en caso de que todo haya ido bien, vamos primero a obtener el usuario y para eso lo vamos a obtener desde el Firebase Out con la variable current este user le podemos sacar diferentes atributos como el display. Este usuario puede llegar a ser nulo, pero en este caso no debería. Y ahora sí tenemos nuestro login completo. Vamos a compilar y ejecutar la aplicación y vamos a ver lo que pasa y resolver los problemas que vayan. surgiendo Vamos a abrir el logcat para ver lo que pasa en nuestra aplicación y ahora vamos a apretar botón de login con google. Aparece el loading, aparece nuestro selector de, de cuentas, yo ya tengo cargada mi cuenta, podría agregar otra, la selecciono, vuelve el control hacia mi aplicación y ahí parece que no hizo nada más, es como que nunca terminó el loading, tampoco me apareció, a ver, tampoco me apareció el log de que se logró correctamente. Bien, ahí encontré, me había faltado un par de cositas, como primero Necesitamos agregar esta línea a Google Signing Options que está en la configuración de Firebase. Yo me la salteé. Este string me lo genera el Play Services, no hay que generarlo a nosotros. Simplemente agregar esta línea tal cual está para que esté bien configurada la aplicación. Por otro lado puse un par más de logs a ver qué es lo que está pasando. Y ahora lo que me está pasando es que cuando hago el login me aparece un error. Si voy a ver el error me está saldando este error que es un 10 con un dos puntos que se está imprimiendo acá, es decir, que el error se me estaría dando en esta llamada, si no me equivoco. El error 10 en general significa que nuestra aplicación no está bien configurada en Firebase, por lo tanto voy a devagar eso y ahora vemos qué fue lo que falló. Ahora creo que sí que estamos, tuve que hacer un clean de la aplicación el error 10 significa developer error, es decir, siempre que recibimos un error 10 es culpa nuestra. Pueden ser dos cosas en general. Una es el SHA1 que configuramos en Firebase, que como pueden ver es este el que habíamos agregado. Ese está bien, ya lo revisé, así que no es eso. Y el otro problema que puede haber pasado es que este string que es autogenerado, yo antes de empezar a grabar el video estuve haciendo un montón de pruebas con otra, con otra configuración y... Si este string no coincide, no andaría. Así que puede ser. Ahora vamos a, vamos a probar a ver si efectivamente fue eso. Es que este string estuviera mal y yo, tuviese, y yo tuve que regenerarlo. Para eso hice un build clean y ejecuté de nuevo la aplicación. Entonces ahora si llega a haber sido eso, cuando yo aprieto login con Google, ahí tengo que ingresar con Ricardo Markevich finalmente. Así que ahí mi login con Google está andando. Lo único que me faltaría hacer es poder mostrar ese nombre en esta pantalla que no es algo que me interese ya que lo que quiero hacer es irme a la pantalla siguiente así que por hoy vamos a terminar ahí porque en la siguiente entrega de esta serie lo que vamos a hacer es detectar que el login se hizo exitoso y vamos a movernos a la siguiente pantalla para eso vamos a aprender cómo hacer una navegación con Jetpack Compose para ir entre diferentes pantallas, ya sea de la de login a la página principal y cómo hacer el logout. Así que quédense atentos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse el siguiente capítulo de esta entrega. Como siempre, muchas gracias a todos los Patreons que colaboran con el canal, a todos los que comentan y a todos los que le dan like al video. Sin nada más que agregar, nos vemos.